¿Cómo están? Espero que estén súper bien Hoy de lo mejorcísimo de la vida Bienvenidos sean al cringe Paranormal ¿Cómo están hoy? Oh, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes de nuevo en otro video paranormal Porque este es un canal paranormal de una chica paranormal que le gusta lo paranormal ¿Entendieron que es paranormal? Espero que sí paranormal Ok, así que el día de hoy les traigo una actualización de un caso que personalmente les voy a ser sincera Es uno de mis favoritos Que ya había hablado de él anteriormente Es de Abiud Hernández y el ente taconudo que le digo yo llamado Sia Que vive en su casa junto con él Y... Ambos ya han como que visto la manera de convivir juntos Aunque últimamente, oh, esto me cuando lo vi ayer De esas veces que ven algo de terror un video que ustedes prefieren alejarlo así Por si sale algo pues que no los asuste Así fue el video que yo vi ayer Por fin, sí que ese lente que vive ahí con él eh, Pues nos pone su cara en pantalla Así que vamos a ver de qué se trata Voy a traer la actualización de Abute, eh no actualiza tan tan seguido, él mismo dice que él no tiene canal de YouTube, él no saca como ningún como beneficio. De su historia Simplemente tiene su canal es Más bien, es su perfil personal De Facebook, donde todo empezó Pero ya llegó a un punto en el que Él ya está verificado Y él dice que no tiene Instagram, no tiene canal en YouTube Entonces si ustedes buscan algo original Simplemente es, un, es en su perfil de Facebook ¿Ok? Y bueno, entonces Hoy les voy a traer todo su caso Está muy padre, tráiganse sus palomitas Su agüita, recuerden que a mí no me gusta Que ustedes tomen coca, aunque a ustedes sí les gusta tomar coca Y refrescos, o sea, a mí no me gusta que ustedes tomen coca Sí, tráiganse un chocomilco mejor y, um, ¿qué más? Pónganse cómodos que vamos a ver de qué se trata esto Recuerden suscribirse antes de que se vayan y seguir en mis redes sociales Se piden mucho contenido, pues si no me siguen por allá, así que yo os recomiendo que me sigan Y ahora sí, para que no me critiquen tanto porque me están diciendo: dice, María José, haces demasiado mucho, ahora sí vámonos directo con este video Y discúlpeme, solo dos minutos, no es muchísimo Ok, así que miren, ayer, justo que día soy. Hoy es 15, ok. Entonces, ayer 14 de marzo hubo la última, ultimísima actualización de Abiud Hernández, pero vámonos un poco más hacia atrás porque hubo varias actualizaciones que yo no, no cubrí, por lo menos en este canal, y eh, pues si algunas personas son nuevas en este caso, si no habían escuchado de este caso antes... Este caso ya tiene, pues, ¿qué será? Como un año más o menos, un año y medio creo que comenzó, si no es que a finales del 2019, principios del 2020, y básicamente una persona llamada Abiud Hernández publicó en su muro, de, de, o sea, en su perfil de Facebook personal. Es como si yo tengo un video como medio impactante y lo publico así en modo público, o sea, todo el mundo dentro y fuera de mis contactos de Facebook puede ver lo que es ese video, se empieza a compartir, compartir, compartir, porque es básicamente como él convive con el ente que vive en su casa. Se empieza a compartir a tal punto que se hace viral que todos los canales de terror y demás hablan sobre este caso que, les digo, ya le verificaron su canal, su perfil de Facebook. Bueno, entonces él convive con este ente, se escucha que como que anda en tacones, es una mujer al parecer, entonces él le apoda o le llama Sia, x -Y a bueno, entonces, una de las últimas actualizaciones que hubo fue el 17 de diciembre del año 2020. Nos comenta que él siente que Sia, su ente, bueno, más bien el ente que vive ahí con, con él, está un poco molesta, o sea, como que la siente molesta, a pesar de que pues, no ha hablado con ella así de que, a ver, con una ouija, vamos a ver, no, no, no, no ha hablado así, él siente que, que Sia está enojada con él. A pesar de que él eh, tenía como ya mucho tiempo que no estaba muy presente en su casa, porque pues él trabaja y todo, entonces él comenta desde el principio de sus videos pues que él viaja mucho y que no está mucho tiempo en casa y al parecer eso es lo que hace enojar a Cia. Me llama mucho la atención porque cuando quiero... Bueno, se ha estado moviendo muy raro. Y... Bueno, por ejemplo... Sia, sí, Sia, sí, quiero hablar contigo. Sia, sí, Sia, sí, quiero hablar contigo. Eso es lo que me llama la atención. solo me ve como si, como si de verdad no quisiera que yo hablara con ella. Ven aquí. Voy otra vez a este lado, sí, ya. me paso de este lado y es exactamente la misma situación, sí. Ya. Bueno, ya hemos comentado en otros videos que estos fantasmas, entes, espíritus, como ustedes le quieran llamar, generalmente, y yo creo que es como una ley de vida, ¿no? Cuando tú quieres mucho a un objeto, en este caso un peluche, tú quieres mucho un peluche, parte de tu energía como que se transmite a ese peluche, no sé cómo... Um, es por eso que luego se da el caso como que de las muñecas malditas, de las muñecas, eh, pues sí, que están poseídas, porque parte del espíritu que quiso mucho esa muñeca se pasa a ese objeto. Más o menos así pasa. Y uno no, uno no lo quiere así, sino que pues simplemente te apegas tanto a ese objeto, les digo en este caso un peluche, pues que los entes lo saben, ¿verdad? O sea, porque más que nada es como con puras energías. Bueno, Abiot tenía un oso grande de peluche que él dice. Siempre lo ha dicho, este peluche para mí es súper importante, yo lo quiero mucho, me lo dio una persona que yo quiero mucho, entonces lo quiero mucho. Y el oso que se llamaba Googie, pues ya había tenido como varios ataques, de parte de Cia que lo movía, que esto, que lo otro, cuando de repente eh, Googie desaparece. Y son los videos que él nos comparte exactamente el 18 de febrero, que pues dio más de un mes de la última actualización que hubo, decía. Y también nos comenta que en el espejo, del cuarto donde tiene a Gugi y donde pues casi siempre anda así por ahí moviendo cosas. Como que detrás del espejo hay agua, como si hubiera una filtración de agua, pero pues no hay una filtración como tal. Y que el caminito de agua que deja pues lleva hacia donde estaba Gugi sentado. Ma, pero ahorita pues Gugi ya no está. Como les comento, esto fue el 18 de marzo. Ahí dice, pues sí, ahora me he ausentado más de casa y cosas así. Y que Sia no ha estado como tan activa como otras veces. Tal vez por esto mismo, de que él ya casi no está en casa o no lo ha notado, no sé. Pero el día primero de marzo, pues otro objeto, ¿no? Que él apreciaba mucho, que era como que su acuario donde tenía sus peces, que quería... Él dice, o sea, yo quería mucho mis peces, yo los adoraba. Y un día llegó y estaba roto, súper raro, su tanque que nunca se había roto, nunca había tenido ningún problema todos los peces pues estaban muertos solamente sobrevivió un pez y fue algo que se rompió pues les digo de manera misteriosa digo las cosas no se rompen así como así yo sé que la presión que el agua que esto que lo otro pero nunca había tenido problemas y de repente llega y ya todos sus peces estaban muertos otra cosa a la que atacaron que a Biud quería mucho y a mí me hace pensar que es un poco lógico si sí si atacaba a Abiud, y ahora Butte no está pues entonces ataca como a cosas que, que sabe que él quiere, ¿no? o que sabe que su parte de su energía buena, no sé, pues la, la pone ahí ahora sí, llegamos a lo bueno que madre santísima de la vida Sia sí, ah, por fin muestra su cara Ay, yo me asusté, así que si ustedes son asustadizos pues retírense el celular un poquito o tápense con la sábana hasta acá como ustedes lo deseen porque vamos a ver, aquí no da explicaciones de nada. Abiud no dijo nada. Casi siempre pone como, puse una descripción breve de lo que está pasando. Breve o no tan breve de lo que está ocurriendo. Ahora no lo puso. Simplemente subió el video y ahí lo dejó. Como que nosotros este, sacáramos nuestras propias conclusiones. Así que vamos a verlo. Veanlo completo. Pongan atención a detalles. Y vamos a ver qué onda. Oh, <laughs> <laughs> Bueno, ya lo vimos y aquí les voy a estar este, poniendo pues a, la cara que es eh, decía de supuestamente. Si ella decía, pues podemos observar que al final como que había... Como que este eh, avión tenía sangre, entonces espero que esté bien. Aunque él después se para y así normal, entonces no creo que le haya pasado algo como tal a él o no sé. Pero ay, a mí se me dio como un midito. Fueron unos segunditos y por esta imagen que nosotros podemos observar, pues... Se ve como, digo, no sé ustedes, pero para mí se ve como un poco desfigurada, ¿no creen? Se ve rara, cia Si es que ella es Sia, pues, sí da miedo. O sea, cabe resaltar Sí da miedo. A Butte, me encantaría ir a tu casa a investigar a Sia de cerca. Así que te invito a invitarme a tu hogar. Y yo estaría súper dispuesta a ir a tu casa y, y ver qué onda con cia Pero, wow. Esto es lo último, Beauty ya no puso absolutamente nada y casi siempre, si hay mucho revuelo en sus publicaciones o en sus actualizaciones, da otra explicación como más detallada. Este no es el caso. Y esto pasó, lo subió justo ayer a la una de la tarde. Ya pasó más de un día y no ha habido respuesta de Beauty de qué fue lo que ocurrió. No hay muchos comentarios. Al parecer, um, pues desactivó los comentarios. Simplemente puedes compartir o dar me gusta. Entonces, pues. ¿Ustedes qué opinan hasta aquí? ¿Les dio miedo sí. ¿Si sí la ven así como medio torcida? No sé um, ¿O qué otros detalles notaron de este último video? ¿O de videos anteriores? Pero bueno, el más impactante para mí hasta ahorita Ha sido este El último donde se ve sí así tal cual Bueno, como he comentado desde hace meses atrás sí está molesta Entonces, pues bueno si, la, si lo atacó ahorita Pues tal vez es porque sí está molesto con él a pesar de que pues ellos ya tenían como una relación normal, o sea, como que ya habían aprendido a convivir. Pero bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan, a mí me dio miedo, a ustedes qué les parece. Nos estamos viendo al siguiente video, fantasmitas, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Ay, eso ya lo no dije. Eh, les mando muchos besos, recuerden seguirme en mis redes sociales y ya casi está lista la tienda fantasmita. En unos días, ya, casi. Les mando muchos besos. Bye.